Mi nombre es Patricia Guzmán y bueno, este represento una, bueno, parte de las juventudes que están organizado el día jueves que se estará realizando el día de mañana y bueno, mi nombre es Patricia Guzmán y eh, me acompaña Henry adelante y bueno, se van a presentar cada uno de ellos. Okay. Así es, buenas tardes a todos los amigos que ven el sótano y el canal 21. Nosotros somos de diferentes organizaciones juveniles, eh, de planjes, CIPES, Reactivista. Y venimos a invitarlos a un festival, un foro, feria, festival que se llevará a cabo el día de mañana en El Salvador del Mundo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Un evento donde queremos concentrar diferentes expresiones juveniles, expresiones artísticas y pues queremos tener toda una fiesta por las juventudes. Ok, bueno, me encanta de verdad la idea con que ustedes pues han armado todo esto, va a estar largo y muy interesante con eso de que, de que me dice pues eh, enfocarse en las distintas áreas artísticas también de los jóvenes. Cuéntenme acerca de esto, un poco más acerca qué expresiones artísticas vamos a poder disfrutar el día de mañana. Bueno, parte de las organizaciones, bueno, de, de las actividades que van a realizar va a haber este hip hop, va a haber este break dance, va a haber belly dance, wow. eh, va a haber también graffiti, va a haber talleres donde los jóvenes podrán integrarse en diferentes eh, ramas, no solo va a haber este, música, sino también talleres, teatro, batucadas... Un sinfín de actividades donde los jóvenes podrán integrarse el día de mañana. Bueno, me encanta entonces. Eh, chicos, ¿qué pasó? Cuéntenme. Los veo los veo tímidos. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son sus nombres? A ver. Mi nombre es Mario. Este, ¿Y el yo, tuyo? Yo hago freestyle. Ok, bueno, ustedes cuéntenme por qué están acá Porque nos van a dar una demostración de algo que vamos a poder disfrutar el día de mañana Claro Es para picarnos un poquito, cuéntenme sí, vaya, nosotros estamos aquí para promocionar el evento Pero de una forma diferente Ya que nosotros somos jóvenes, hacemos algo que se llama freestyle Y lo combinamos con el beatbox que Es algo ah. excelente y sé que les va a gustar A mire, me encanta porque Ay. se le ve en la cara que se lo disfruta mi gordo Tú, a ver, tú tú vas a estar ahí apoyando también Sí, sí vamos a estar el día de mañana compartiendo ahí con toda la juventud de salvador que se quiera acercar y esperamos que esto sea bueno pues las generalidades entonces de 8 a 3 de la tarde y algún costo bueno esto es lo, lo, lo mejor que es totalmente gratis todas las juventudes organizadas y no organizadas podrán eh, integrarse a este gran evento así que están invitados todas y todos para toda la familia también ¿Sí? claro no ir padres Listo. toda la... la vamos a pasar ¿Quién? bien hasta la abuelita y la ponemos Listo. a rapear también Sí, así es. Ahí. Bueno, hoy sí, señorita caballero, un placer tenerlo gracias, acá en el sótano igual, y pues eh, las puertas están más que abiertas para ustedes cuando ustedes lo quieran. Muchísimas gracias por los, el espacio que le dan a las juventudes de organizarse y también de expresarse libremente en los medios de comunicación. Así es. Y hablando de expresarse libremente y haciendo lo que nos gusta como jóvenes que somos. ¡ah! Eh, como jóvenes, sí. Sí, tengo 24 añitos, todavía soy joven. Todavía, todavía. Pero bueno, vengan ustedes dos que me van a hacer una demostración de beatbox. ¿Y quién, quién acaba? De, eh, freestyle también. ¿va? Eh, ¿Quién va a hacer cada cosa? Yo hago el freestyle y yo hago el beatbox. Ok. Bueno, el escenario del sótano es suyo y pues a disfrutárselo también y los vemos el día de mañana. <risa> Vengo, vengo, vengo con mucha motivación. Vengo a hacerles una tenda invitación. El día de mañana celebraremos. el día jueves y será para todas las juventudes. Y por supuesto, vengo a invitarlos el día de mañana. Verán de todo y verán nuestras mañas. Por eso, la vista nunca se me empaña. Y con mi amigo, semana tras semana será en el Salvador del mundo. Y en dos segundos vengo y me hundo. Vengo bien profundo en un segundo yo. Saludando a la red de activistas, a las juventudes organizadas. Les traje rima bien inspirada. Yo. No. ¡Bravo! Muchas gracias.